seguimos aquí mm, y nos seguimos con proce Processing, bueno aquí se hacen algunos procesos tratamiento de algunos ítems no los voy a tratar todos, o mejor dicho no los voy a tratar casi ninguno por ejemplo aquí tengo Normalize Items, esto es para normalizar normalizar la, la onda de, de un ítem por ejemplo ya voy aquí, tú, me la normaliza, es como si yo hiciera clic derecho me voy a propiedades y le dijera aquí normalizar. ¿sí? Después le aplico y me hace el mismo trabajo. Voy a hacer control Z. Eh, este Dynamic Split items ya lo vimos. pues no O sea, no lo hemos visto en detalle, pero lo anuncié un poquito. Este es para... Cuantizar el ítem en la posición de la grilla. Sí, si nosotros cortamos, por ejemplo, con, con Dynamic Split nuestro ítem, eh, una vez que lo hayamos cortado, si de pronto, o sea, seccionado por las partes, de acuerdo a cómo vaya cayendo, entonces, si no está mm, alineado con la grilla, lo que hará es cuantice. Es colocarlo de acuerdo al tiempo. Nosotros le vamos a, ver, a dar los parámetros. Bueno, voy a ver aquí para que se... Simplemente para visualizarlo, pero no voy a, a manipularlo tanto. Si sí, voy aquí, me voy acercando. Si yo le digo, por ejemplo, aquí Split. Bueno, me lo selecciono de todas las maneras. Entonces yo voy a hacer un poco de modificas acá. Los voy a desalinear. Para desalinearlos así estoy oprimiendo Shift. ¿Sí? Si yo no le presiono Shift, no me hace este trabajo. Aquí estoy oprimiendo Shift. Es como si deshabilitara mi mancito de acá. Ahí lo tengo desactivado. Y si lo activo, ahí está activado, entonces me lo automáticamente trata de colocármelo a la grilla siguiente. Si yo lo tengo, eh, ahí como lo tengo activado, para no ir a darle clic y desactivarlo, simplemente oprimiendo Shift, ahora voy a oprimir Shift, ahí, entonces se mueve con más precisión donde yo quiero. Bien, bueno, ¿esto para qué fue? Entonces, ah, sí, para cuantizar. Hago clic derecho, selecciono, voy a ítem, Processing y le digo tu posición, tu grid. Entonces aquí se me abre estas opciones sobre cómo quiero que lo voy a cuantizar. Entonces, move to group, tu selección. Bueno, lo voy a dar por ahí. Le hago procesar y ¡fum! me lo trata de colocar de acuerdo ahí a la grilla. Bueno, sí, eso fue muy veloz, no me puse a ver ningún parámetro ni nada por el estilo. Voy a dar control Z hasta donde estábamos. Creo que por ahí. A ver qué tenemos a continuación. Eh, ah, sí. Esto es bonito. Entonces, eh, sí, voy a tomarme aquí un poco de respirar. Bueno, ahora sí. Entonces, eh, Reaper nos da la oportunidad de habilitarlo conjunto a dos editores de audio, puede ser cualquiera de nuestra preferencia. En este, en este caso yo tengo el de Isotope RX2 y tengo Audacity. Bueno, entonces voy a hacer un ejemplo aquí. Entonces voy a colocar, a coger, por ejemplo, mi guitarra. Y la voy a abrir con el editor. Entonces busco la opción. Aquí aquí también lo tengo. Y voy a... Bueno, aquí tenemos dos opciones, ¿no? Aquí me abre directamente dentro de la ventana de Isotope, dentro del programa. Y aquí me abre una copia. Yo prefiero abrir esta. Así me lo abre directamente. Y si yo salvo allá, me lo salva directamente acá. Voy a abrirlo. Y aquí tengo el programa. Voy a acercarme, porque. Bueno, voy a irme hacia aquí. Voy a... Yo siento ese ruidito como de fondo, como que suena extraño. Hay un ruido como de fondo. Entonces, bueno, voy a tratar de manipular a ver si alcanzo a coger... Creo que es este ruidito de acá. Yo le voy a dar aquí en The Noise. Voy a darle Learn para que me aprenda. y ¿Será ese el sonido? Bueno, no sé. No sé si estoy haciendo aquí una mulada. ¿Me perdonan? <risa> de normalmente cuando hago este tipo de, de quitarle ruido, trato de coger es un espacio donde no hay, no hay sonidos. Vamos a ver. Ahora voy a seleccionar aquí para que me lo procese. creí mucho vamos a ver si sí si suena mejor no me sigue sonando pues sí disminuyó un poco pero no es la gran cosa bueno no es que sea el programa que sea malo el programa es muy bueno soy yo el que no lo sé usar bien sin embargo yo trato de como dije antes grabar un pedacito antes del por si tengo un ruido de fondo o alguna cuestión lo que es lo preferible sería grabar en un estudio o tener o al menos en nuestra casa una sala insonorizada. Pero cuando no tenemos las condiciones adecuadas, bueno, entonces uno se... Entonces yo trato de grabar siempre un pedacito en limpio, por si hay rumores, ruidos de ambiente, y después le digo aprender y ahí sí me hace el cálculo muy bien. Probablemente más adelante hago un, un, un espacio para esta cuestión. Bueno, digamos que yo he procesado mi sonido, digo que quedó bien. Si yo cierro acá, aquí me pide si guardar o no, y yo le digo que sí. Si yo lo guardo directamente, me importa el nuevo ítem dentro de Reaper ya salvado con las modificaciones que le hubiera hecho. ¿Sí? Ahora voy a abrir el otro, el otro el otro editor para ver que si sí, sí funciona o no. Le doy clic derecho. Lo voy a abrir en Audacity, Audacity y listo. Ahí me lo abre también aquí, le puedo hacer mis modificas, le puedo cambiar alguna cosa, le puedo agregar, no sé, cada quien verá qué es lo que tiene que hacer. Bueno, en este caso, no salvo porque no tiene ningún interés. Sí, bueno, la última cosa sobre los editores, este editor, para poder configurarlos para que queden ahí a disposición entonces cómo hacer para que me queden aquí simplemente hago control p que es para ir a las preferencias ya lo he dicho anteriormente es para ir aquí a preferencias control p y tengo que irme a external editors y aquí los configuro entonces el primario es este vendría a ser este y el secundario es este ¿sí? Entonces yo le digo aquí adaptar. El primario lo tengo aquí en la parte de arriba, el secundario aquí en la parte de abajo. Basta que voy en el Explorer para el primario, voy aquí, voy y busco y selecciono de donde tenga mis programas, voy y selecciono el punto exe, lo abro, y después doy OK. Lo mismo hago para para el otro y voy y lo busco en el browser. Busco el, el punto X de mi programa, lo abro allí, después le doy OK y perfecto. Anteriormente estaba utilizando wipe lab como primario. Después encontré Isotope RX2 para hacer estas mejoras del, del, de los ruidos y estas cositas. Y bueno, lo coloqué como primario ese. Bien, eso sería por los editores externos. Ah, ya que lo tengo aquí a la mano. Si ven aquí a la derecha, a ver, qué curioso. Tengo aquí también dos botoncitos. Donde tengo Isotope RX2 y Audacity. Entonces también nos podemos crear nuestro botoncito para ir directamente. Yo selecciono y voy a Isotope. Oprimo clic y voy a Isotope. Con o. Selecciono mi ítem, voy a Audacity. Y listo. Hago mis modificas y tal, güey sí, entonces también nos podemos crear nuestros botones, nuestros atajos para eso bueno, voy a cerrar aquí esto y a ver, ¿dónde fue que nos quedamos? cancelo esto nos quedamos aquí, editor los vimos aquí, Vault in midi editor, bueno esto es para trabajar más que todo lo que es en midi no sé si tratarlo en este momento bueno sí se podría tratar ahora pero no yo creo que lo dejo más para más adelante sí bueno digamos selecciono solamente una pequeña visualización aquí entonces selecciono un ítem de midi y aquí puedo abrir una ventana prácticamente es abrir una ventana ahora la ventana de editor y bueno eso sería más que todo, es como si hiciera doble clic en el ítem. Bueno. Ahí tiene sus variaciones de cómo quiere que se abra. Pero al final son casi todo lo mismo. Bueno, después experimentarán un, cada una de ellas para qué sirve. Otra tarea.